Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy, hoy, hoy, hoy, hoy es especial, ¿por qué? Porque es que hoy vamos a hacer uno de los videos que más me han pedido, y no estoy molestando, es de los que más me han pedido. Ponemos una carta portal aquí y una Bakugan aquí y empezamos a hablar un poco, ¿no? Un poco. Bien, vamos a hablar de mi equipo Bakugan de ahora, de lo que es ahora. Eh, yo ya había hecho este video de pues, mi equipo Bakugan, pero a ver, este video es de... Hace mucho tiempo, yo le pongo que dos años dejaré en la descripción para que vayan Lo vean y me digan cómo ha cambiado el canal O sea, hemos vivido muchas cosas Y bueno, a partir de eso, mucha gente Me ha estado pidiendo, oye, que otra vez el video Oye, por favor, que si muestras a tu equipo Quiero ver tu equipo, no sé qué Esa sería la actualización, octubre de 2019 De mi equipo Bakugan O sea, el equipo Bakugan de tu Bakugan Espero que lo disfruten Bien, vamos a empezar con lo que vendrían siendo las cartas de mi equipo, con lo que vendría siendo como toda la parte eh, cartas, <ríe> mal que en cartas de mi equipo. Entonces vamos a empezar primero con las Portal, luego con las poder y luego con las cartas extra que de vez en cuando uso, ¿no? Antes de hablar de esto, quiero decirles que mi equipo es Mono Atributo. Hay dos tipos de equipo que son el Mono Atributo y el Poli Atributo, yo los denomino así. El Mono Atributo es donde se usa solo un atributo todos tus Bakuganes son de un solo atributo y el poliatributo es cuando pues tienes varios Bakuganes de distintos atributos y a partir de ahí juegas, yo me voy más por el mono atributo siempre lo digo, porque me parece que el mono atributo es más controlado tienes más opciones de, de cambiar en último momento el juego, en cambio en el poliatributo, digamos sea el caso caes en algún lugar y solo te queda una carta para determinado atributo y ya usaste ese Bakugan bueno, empiezas a tener ciertas complicaciones, ¿no? empiezas a, a haber trabas en este en este, en este equipo, ¿no? esto es un poco más compacto Para mí, para mí es más compacto Entonces, pues bueno Voy a mostrarlo y seguimos, ¿no? Entonces, para empezar Tenemos en como carta eh, cobre Tenemos eh, Searing Down Esta me sube 210 a Heios Y lo uso solamente por eso No tiene ningún efecto En segundo lugar tenemos Esta de acá se llama Reclamar Y dice los jugadores Que tengan un vacuón a Heios o Darkus En este portal Pueden mover una carta por roja su pila de usados A su pila de no usados Al final de batalla. talla Esta la uso más que todo Ya verán por qué Me suma 100 poder que no es muy fuerte Pero es que esta la tengo pues para otras cosas no, no la uso tanto para aumentar poder Sino para volver a hacer otra cosa que ya explicaré Y la última es sunshines que me suma 270 a ellos Es brutal lo que me suma Y el resto pues sería pues Es a los otros dos que le suma Pero pues 270 es casi 300 Y por eso la uso Esas son mis tres cartas pues portal ¿no? Ahora vamos a hablar de las cartas poder. En primer lugar tenemos esta de aquí que se llama Metal Fencer. Y es juega cuando agregues un Metal Fencer a la batalla. En vez de cambiar el atributo del Bakugan, puedes cambiar el atributo del Bakugan de tu oponente a cualquier elemento del Metal Fencer. Es buenísimo porque esto bloquea mucho eh, lo que vienen siendo equipos. Digamos, tú estás jugando y te hacen un... Digamos, alguien usa una trampa que te suma poder. Entonces, si tú cambias el atributo de tu oponente él no puede usar esa trampa porque ya no, ya no es de ese atributo, esto te blo bloquea mucho equipos y es una carta muy valiosa que tengo, que uso, de hecho ya se ve un poco el desgaste, ¿no? Bueno, la segunda que uso, la verde, se llama mesete y esta dice, juega al comienzo de una batalla en un portal de tu adversario antes de que se revele la carta portal, en esta batalla tu Okuban G y se subterra gana dos veces los bonos de carta poder y poder G del portal esta es buenísima porque lo que dice es que digamos, por ejemplo, si fuera este un campo adversario, antes de que se abra uso esta carta, entonces me dice que ya serían dos 170, sino que serían 540 por G que me suma. Es brutal. Sin contar que también suma el poder G ganado en Cartas poder, lo cual es aún más brutal Y cuando lo uso, a veces, si sale un combo con un, con un Skyrider No me sumaría 200 al Skyrider, sino 400 Es brutal, es una carta que quiero mucho Es una carta un gran descubrimiento Y la verdad, la uso todo el tiempo Bueno, luego tenemos Bañada de Luz Que dice, juega durante una batalla Todo no obtiene poder G basado en su atributo Si estás batallando contra un Bakuampire, uso Darkus Tokugan no obtiene adicionalmente 100 poder G Esta también la uso mucho, pero esta la tiendo a cambiar, porque es o sea aunque eres un 80, que no está nada mal, tiende a tener mucha condición, que es por ejemplo si haces contra un Pyrus o contra un Darkus, si no juegas contra estos, pues la carta digamos que no es tan especial, ahora ya que tenemos esto, voy a mostrar mis cartas eh, como especiales, digamos de fondo azul que tengo, para pues como otros, otras cosas, no entonces en primer lugar tengo eh, Twin Destructor, que es el armamento que yo uso, y eh, para Pyrus dice lanza una moneda hasta que lance sello todo, con, todo cuando tiene más 50 poder G por cada cara que lances, y Twin Destructor que dice, para Ventus, que dice it. Mm -hmm. Más 100 poder G si tienes menos Bakugan en tu Pilosados es que tu enemigo. Casi nunca suele usar estos efectos, casi siempre uso solamente el poder G del armamento y ya está, porque es mejor. Es, yo lo uso solo para eso, eh, me ha funcionado. Y ahora tenemos la carta del Skyrider que se llama Saltador Tramp eh, Luminoso. Dice: Juega antes de hacer rodar una primera vez, pon esta carta boca arriba donde sea en el terreno, excepto sobre una carta portal. Si en cualquier turno un barco Skyrider salta y aterriza sobre esta carta, consigue poder G basado en su atributo y me suma 200 poder G para ellos, lo cual es brutal. Me me sirve mucho, y como les digo, con mi carta poder verde funciona bastante bien. Ahora voy a mostrar los Bakuganes que uso con mi equipo. Entonces voy a poner una carta portal aquí y vamos a ver lo que hay. En primer lugar tenemos un Infinity Trister Helios el cual me suma hasta 950 poder G. Desde 600 hasta 950 poder G. Pienso en cambiarlo en algún momento, pero ahora mismo no. La verdad me, me gusta un poco que tenga esta ruletilla. Llega hasta 950, lo cual es pues bastante bien. Lo malo es que a veces digamos como que cuando necesitas mucho poder, puedes llegar a tener 600. Y esto puede complicar un poco las cosas, pero igual me ha funcionado bastante bien. Se abre muy bien, por lo cual no tengo ningún problema. Bien, en segundo lugar tengo un Orbium. Este es un Skate Rider que cuenta con 1000... 20 poder G, si no estoy mal, 1020 No es cambiable este poder G Digamos que los Skyrider tienen la particularidad de Que puedes unir piezas de otros Skyrider Para aumentar este poder, pero en el caso De Orbium, él si no, él no cambia Poder, es 1020, estático y ahí se queda Y puede llegar hasta 1220 con su carta Pues de Skyrider, ¿no? Este lo uso más que todo Como tanque, y cuando me toca enfrentarme Como otro a Kugans, pues muy fuertes, ¿no? Es bastante lindo, me funciona bastante bien, se abre Perfectamente, este es como el tanque del equipo Por decirlo así. Luego, en tercer lugar Tenemos a Flash Ingram con 720 por el G. Este lo uso, este es el más débil de todos. Y este lo uso más que todo para tener, eh, digamos, no es muy débil, pero sí es un poco débil, a verlo eh, en comparación a estos. Y este lo uso más que todo como para tantear terreno. Este lo uso más que todo a veces también para hacer doble stand si es necesario. Aunque, digamos, normalmente yo juego con solo un doble stand si, si algo pasa. Y lo uso más que todo porque me parece que es un poder bastante equilibrado No está muy débil, no está muy fuerte Y funciona bastante como para pues probar técnicas, ¿no? Me, me parece que funciona bastante bien Y es muy versátil el poder Es decir, digamos, tiene 750 Pero sé que pues con algunas buenas cartas puede subir mucho más Entonces pues también por eso lo uso Es débil, pero no tan débil Bien, en mi armamento uso a Twin Destructor Aquí está Y lo uso porque me suma 100 poder G de buenas a primeras Así nomás Entonces pues por eso lo uso Me parece que funciona bastante bien 100 por G está muy muy bien. Usaría otro que tiene 120. Pero me parece que no. Que yo creo que Twin Destructor funciona bastante bien. Me ha funcionado muy bien hasta ahora. Y yo siento que ahí se va a quedar por un muy buen tiempo. Luego en mis trampas tendría a. Bueno en mi trampa tendría a Metal Fencer Helios, Así es. Y me cambia a Pyrus y a Ventus. Me permite pues cambiar el. Atributo de los Bakuanes de mi oponente a Ventus o a Pairos, Lo cual me, pues, me funciona bastante bien. Es muy linda. La quiero muchísimo. Metal Fencer y yo ya tenemos una historia en cuanto a equipos. Porque digamos que en mi equipo Darkus esta era mi trampa también. Y me funciona bastante bien. Me funciona muy bien. Y pues la quiero muchísimo. Bien chicos. Y así lo usé mi equipo. Más o menos ahora. Eso es lo que uso. Eso es con todo lo que me defiendo. No uso móvil adult y estas cosas. Primero porque no tengo. Y segundo porque me parece que ya. Yo creo que con esto es suficiente. Puedes defenderte bastante bien. Tampoco me gusta meterle tanto al juego. Me gustaría tener algunos vacuna. ¿no? La verdad eso sí me gusta tenerlo. Porque siento que aportan mucho al juego. Pero pues también es cierto que ahora mismo. Me quiero concentrar más que todo en mi equipo. Vale eh, el planet. La verdad, ahora el que el Planet es como a lo que me voy a enfocar. Y ahora voy a mostrarles mi side deck como mi equipo. A ver, tengo este que es el principal, pero dadas las situaciones, puedo cambiar algunas cositas. En estos me doy este lujo y eh, funciona de la siguiente manera. En cuanto a cartas portal, tengo estas dos que cambio, que son la primera. Dice, si no hay Bakugan en esta batalla, el Bakugan con el poder G más bajo gana. Esta funciona muy bien porque no te suman nada y el poder G más bajo gana. Ya a continuación mostraré con qué Bakugan la uso. Y la segunda es esta que se llama Shine que te suma 300 poder G a, a ellos Es cierto que le suma mucho a, a otros. Por eso también está en mi side deck. Porque lo usaría solo contra un equipo Darkus. Pero pues 300 es 300, ¿sabes? Y no me, me suma bastante. Y la dejo en el side deck por lo mismo. Porque a todo le suma mucho igual. Aunque te suma 300, igual, bueno, Aventus también. Entonces es como un poco... Hombre, por eso digo que lo dejo en mi side deck. Porque pues si estoy contra un Darkus, ahí sí puedo usarla. Y en cuanto a cartas, tengo estas dos. La primera se llama Llamas de Luz. Dice, juega después de que tu adversario lanza y se para una carta portal vacía. Puedes poner un tu Dokuam, ellos o Pyrus no usados en esta carta portal, la batalla continúa. Es solamente poner la carta, la verdad funciona bastante bien, la usé durante mucho tiempo. Pero siento que la Metal Fencer me permite bloquear más. Esta simplemente me permite como, hombre, pararme. Y luego tenemos Flash. Que dice, juego durante una batalla en una de tus cartas va, eh, portal. Y dice que mi Bakugan gana poderje basado en su atributo. Uso esta en mi side deck también porque, eh, aunque me suma 110, no sé cómo vaya a estar la situación. Y si digamos juego contra un Bakugan, Pyrus o Darkus, pues la otra carta me sumaría a 180. Lo cual lo prefiero que a 110. Entonces también está en mi side deck por esta razón. Y los Bakuganes que tengo extras no son muchos tampoco. Y el primero es B-Striker helios el cual... Tiene, un tres, tiene 350 poder G Este Bakugan es muy lindo 350 es muy bajito Y ya imaginarán lo uso pues para el Bakugan más débil gana ¿Por qué no lo uso normalmente? Porque son 350 poder G Aunque es débil no es demasiado débil Es muy débil o sea, es casi imposible ganarle a este Bakugan en cuanto a debilidad Que se puede Obvio tengo Bakugans más débiles que este pero no G ellos ¿Qué es lo que pasa? Que este Bakugan como es tan débil Digamos si llegan a ponerte No puedes pelear contra nadie más con este Bakugan A no ser que sea en esa carta entonces lo usaba normalmente para caer en la carta del más débil gana y además lo usaba para doble stand. Entonces con esto esta Bakuan me asegura dos cartas y solo tendría que ganar una más. Pero al final lo estoy dejando de usar mucho porque mmm, no siempre vas a poder lanzar bien y no siempre va a caer en la carta a más. Si alguien sabe esta técnica ya usa un Bakuan aún más débil, entonces te puede... Dañar un poco esto, y si alguien usa algo más débil que esto Pues entonces ya hasta llegó Y pues se acabó, y este no lo puedes usar En una situación de emergencia, entonces pues Te bloquea un poco este Bakugan, pero Si sí eran puntos seguros, la verdad Y la trampa que usé muchísimo fue Esta de aquí, nunca me acuerdo el nombre la verdad Pero me cambia a Pyrus, a Ventus De tal forma que me permite usar mi, mi armamento Como yo quiera, me cambia a aquas Y pues como me cambia a tres atributos, lo usé Mucho porque me permitía mucha versatilidad En cuanto al Bakugan, de hecho esta trampa está en venta la estoy vendiendo en Instagram. Si no estoy mal. Tengo otra. La tengo repetida. Entonces la estoy vendiendo por si a ustedes les interesa. Pues hombre. Es una, es una buena trampa. Mal que la usé mucho tiempo. Y me ha funcionado bastante bien. Y bien chicos. Este es mi equipo. Si se preguntan algún tipo de estrategia que uso. Como les digo. No... Casi nunca planeo estrategias como tal, sino que al ser un mono atributo, como todo es Heios, pues todo me sirve para empezar a jugar con una cosita o jugar con otra. Digamos que las cosas que dejo al azar es más que todo pues Infinity Trister, que este sí pues, pues le cambia. Pero de resto casi todo lo, lo, me gusta tenerlo controlado para poder jugar y cambiar cositas. Creo que funciona bastante bien, algún día creo que lo verán en una, alguna batalla que algún día haga con alguien. Y pues nada, este sería mi equipo. Es un equipo que he construido pues con mucho amor, con mucho cariño. Ah bueno, díganme qué les parece este equipo. Me encantaría que ustedes me mostraran sus equipos y que mandenme fotos explicándomelo. Me encantaría verlos porque la verdad siempre me gusta ver equipos Bakugan porque son geniales. Y pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero que haya sido lo que ustedes esperaban. esa es la versión 2019. Pásense por la versión anterior porque créanme que van a notar el cambio abismal de generación. O sea, es, es brutal. Entonces pues nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero que le den a like, que compartan, que comenten y que se suscriban. Y pues nada chicos nos vemos en otro video. Adiós.